Odilio González, cantante, guitarrista y compositor. Fecha de nacimiento 5 de marzo de 1937, lugar de nacimiento, Piletas, Lares, Puerto Rico. Poseedor de una de las voces más raras y bonitas del pentagrama popular puertorriqueño, Odilio González constituye una leyenda viviente dentro de la denominada canción de bellonera, como la identifican sus cultores y fieles seguidores, siendo igualmente un trovador de primera categoría Incluso su estilo pueblerino más bien agibarado de interpretar el bolero, sirvió de fuente inspiradora al surgimiento del estilo todo dominicano llamado bachata. Oilo González Arce comenzó a improvisar décimas durante su niñez, pero sería a partir de 1950, poco después de que fuera a vivir con su familia, a Arecibo, donde todavía radica, que se motivaría a dar rienda suelta a su vocación artística sus pinitos en el programa Aficionados Arecibeños, que Naval Barreto animaba y producía en la radioemisora WCMN. En aquella histórica audición resultó premiado. Aquel triunfo judicial le abrió las puertas de otros espacios radiales. Incluso varias veces demostró su talento con el emblemático Tribuna del Arte, instituido por Rafael Quiñones Vidal en la capitalina WNEL. En 1956 grabó su primer disco, un sencillo que incluía la guaracha el bellón pegado y la pena ni de manera son buenas. Como la radio le brindó bastante difusión en las regiones norte y oeste, pronto se convirtió en una atracción regular de los espectáculos de fiestas patronales y los presentados en los teatros de aquellas zonas, naturalmente siempre como figura secundaria. En 1957 el sello Mar Vela le editó su primer álbum, Cantando en el Campo, en el que estuvo acompañada por un conjunto típico. Su suerte comenzó a cambiar a raíz de ser descubierto por el cantante y empresario Pedro Piquito Marcano. Este lo incluyó en una caravana artística que le llevó al Teatro Puerto Rico de Nueva York en 1958. Y para presentarlo con un toque de emotividad ante el público, estampó el remoquete que le acompañaría por el resto de su vida, el jibarito de Lares. Sin embargo, aunque ya disfrutaba de cierto cartel en el mundillo artístico hispano de Nueva York, cuando su nombre verdaderamente se agigantó en el favor del público, fue a partir de su vinculación a la compañía BMC Records, del mexicano Mario Hernández, tan pronto concluyó su compromiso con Ansonia. Bajo esta etiqueta y sus sellos filiales, Dial... Suave y Regio desarrolló su discografía consagratoria, reforzada especialmente por composiciones de Luz, Selenia, Tirado, Ismael Santiago y otros autores favoritos, amén de algunos mexicanos como Luis Demetrio y Víctor Manuel Mato. Ya a acercarnos a la década de 1970, emprendió otra frutífera etapa con la compañía Velvet. Sus éxitos discográficos fueron tantos y tan resonantes que escenarios de la República Dominicana, Colombia, Ecuador y Venezuela reclamaron su presencia. En estos países alcanzó categoría de ídolo. A México empero, solo viajaría a grabar con sus mariachis.